palabras no son tristes, cargadas de fuerza, experimentan el dolor, ni la caída, ni el aprendizaje. La rueda sigue, todo vuelve, lo único que cambia es la actitud como lo mío. Miras como Gracias. Puta madre Y creo Joder